Dice Armando Reina que se ha terminado el chequeo, que vamos a iniciar el partido. Así que Roberto García, buenas tardes, bienvenido a esta transmisión. Gracias Jorge, gracias amigos de Tele11. Arranca el partido, arrancan los primeros 45 minutos. Fecha 20 del Clausura 2022, Municipal frente a Iztapa. Aquí a través del grupo Albavisión, también en Chapín TV, en la continuidad de Radio Sonora. Así que un abrazo para todos, bendiciones. Ya poco a poco se va acercando el fin de la clasificación del torneo de liga del 21-22 en su etapa clausura. Municipal de líder enfrentando al noveno, hay que recordar el, ahí la lucha entre Santa Lucía e Iztapa. Toda, y ellos tienen duelo directo en la última fecha, lo cual prácticamente será... Uno de los juegos llave para la siguiente ronda cuando se viene hoy totalmente de azul con negro. El equipo de Iztapa, los peces velas, el tico que por abajo. Jerez le quita la primera oportunidad, de, le pone las manos al peligro cuando llegaba la conexión 10-9 del equipo de los peces Vela Jorge la primera llegada de peligro de parte del Visita. Sí señor, una extraordinaria filtración por parte de Cristian Hernández se encuentra en soledad a Ángel Porras, esta es la combinación que hacen, primero encuentra el espacio, el mismo Ángel que llega para la recuperación, ahí encuentra el disparo también que se lo permite la saga del equipo Escarlata, los agarraron fríos todavía a los de Municipal, reacciona bien su guardameta y la primera anotación de los peces de la atrás está la maniobra que intenta hacer el uruguayo macuca aquí llegaba en la salida que busca también salazar el lateral ya la tiene andy y el volante el rubio que tira pelota por el costado de la izquierda en la salida que busca municipal un abrazo para todos bendiciones en esta tarde de sábado de fútbol por abajo intentaban habilitar a franco recupera y aquí hay una falta Alta sobre Ruiz, dice que no, dice que juegue. Será balón para Iztapa, incluso en este 0 a 0 en el amanecer del partido. Ya Jorge nos daba un, pan, un panorama de esta fecha 20 que arrancó con un resultado de escándalo. El equipo ya descendido de Nueva Concepción perdió 8 a 1. Nada más. Nada más y nada menos. Triplete de Acuña que ahora lo catapulta al primer lugar de los goleadores, Isaac tiene 12 anotaciones, mientras que Rotondi, que está jugando este partido, tiene 10 Pelota abajo aquí intentaban la salida que busca el cuadro de estapa. en el medio la tiene Russell hacia atrás con Hakimi Jordan Hakimi Smith el tico, conexión de ticos. Bien, acá el grandote lateral por derecha que logra salir jugando. Pierde la pelota en salida, se viene municipal. Aferita del área la va a prender de pierna derecha. La pelota a un costado parecía que se venía. El arranque, la apertura en el marcador. En tres minutos de juego ya la primera llamada de atención para Luis Norberto Tatuaca. Y es peligro. Que, impresionante lo que hace Andy en la recuperación del balón agarran mal parado al equipo del Deportivo Iztapa porque venían en salida le roban el esférico da en el espacio preciso para que llegue desde atrás y disparar de esta manera Franco pero la jugada la creatividad de cómo lograron llegar se le debe dar a Ruiz Andy con una extraordinaria visión de juego periférico Pelota que va ahora por el otro costado Hoy con el hashtag Rojos2022. En la continuidad de la Liga Nacional de Fútbol. De nuestra liga. Un abrazo para Mildred de Chitumul y toda la familia en sintonía. Tele 11 nos pregunta el calendario de Municipal. Municipal. Y se recibe Antigua el miércoles y cierra en Achuapa el próximo domingo hay que recordar la fecha 22, se jugará todos los partidos a las 11 de la mañana es la última fecha de mañana en una semana exacto ahí se acaba la clasificación para empezar a jugar los cuartos de final toquecito que viene, ahí la tiene el Checa Hernández que juega con Chuk iban a devolver la pelota a este número 3 en la camiseta, David Ezequiel Chuk Siak, oriundo de Suchitepec, es 26 años, este es su partido 18, ha sido bastante de la partida, primero con Ramiro Augusto Cepeda, el argentino, y ahora con el colombiano actual técnico Ricardo León Parra Herrera. Enfrente tiene a José Saturnino Cardoso, el paraguayo, cuando tiran pelota por el costado de la derecha. Parece buena en esta, está habilitando, le va a quedar directamente y logra abrir ahora por izquierda. Se vendrá por abajo, dentro del área, distapa, se viene la primera casi de la línea. Casi de la línea, sacaron ahí, llegaba Foglia le quitó el peligro cuando sigue merodeando municipal. Si el deportivo Iztapa no agarra a Andy Ruiz este les puede generar de verdad muchísimo fútbol ofensivo al equipo de municipal él empieza generando esta jugada que termina con una triangulación al mejor estilo de lo que le gusta José Saturnino Cardoso, un dame la que te la doy, un toquecito rápido, una penetración profunda hasta llegar hasta los, uh, lo más eh, profundo que se pueda, casi tocando el eh, área corta que que defiende Tatuaca y que aquí ya se quedaba absolutamente sin nada que hacer. Pelota por un costado. Ahí estamos, perfecto, Julito. En la producción y el área técnica del grupo Albavisión. No sabe con quién. Ahí está Salazar intentando. Están indicando que debe ser un poco atrás. Ahí va saliendo. Toquecito de Salazar, intentaba unirse con Chuca. aquí comienza a hacer la triangulación, el toquecito que viene por un costado, ahí estaba Marlon Renato Sequén, ya como titular el volante ofensivo prácticamente es el enganche hoy de Municipal, la toca Velázquez, de vuelta para Velázquez, de pierna derecha mete el centro, Nadie al segundo palo, se encuentra ahora en la llegada, aquí intenta Municipal, aquí hay una falta... Falta, llegó sobre Alas, llegó con falta Diegues y será entonces tiro libre que favorece al Rojo. No le quedaba otra a Diegues porque si se le escapaba el salvadoreño prácticamente lo ponía a modo o para que intentara el disparo o para que buscara un centro. Y habían tres potenciales receptores para el equipo Escarlata, así que por eso la falta cometida de esas que le dicen táctica para evitar que los agarraran mal parados. Coloca la pelota Rudy Ronaldo Barrientos El volante Que hoy en el esquema De 5-3-2 Juega al lado de Rudy y Andy Como volantes centrales Y ahí está Tatuaca Se viene la opción Para el cuadro de Municipal Se viene Rudy Mete el centro La pelota por arriba Intentaba Todavía con un desvío será tiro de esquina, corner que favorece a Municipal. Sí, el Checa todavía le hace la seña a la defensor central que se puede venir a pegar al palo. Vea usted cómo el mismo Checa tiene que llegar a tratar de hacer la cobertura porque se sabía que Rudy iba a buscar el segundo palo o con tiro centro o quizás para buscar un desvío de cualquiera que pudiera cerrar la pinza en el otro lado. Se viene entonces la opción para el cuadro de Municipal. Está Rudy... Me parece que será Alas al final, si sí es Rudy, Barrientos que mete el centro, por arriba, cabezazo, abajo pegado al palo, llegaba otra vez y será, ahora ya la salida tendrá que bajarle la revolución y Iztapa. ...porque los últimos minutos ha sido asedio total del equipo de Cardoso. Sí, el árbitro terminó marcando una falta ofensiva. Me parece que no existía. De todas maneras, el balón se quedó ahí nada más en los eh, linderos del área de Tatuaca. Tampoco llegaba el guardameta. Mucho más municipal en estos primeros nueve minutos de partido. Salvo aquella primera llegada en el primer minuto de juego... ...cuando quiso sorprender el cuadro del Deportivo Iztapa. Lo demás que le ha tocado es simplemente defender. Ahí está Tatuaca el guardameta titular Luis Norberto Tatuaca García 31 años, este es el partido 14 del torneo en cuanto a los arqueros también ha tenido acción José Carlos García y ahí está la pelota hacia atrás Milciades únicamente observa cómo se va el balón, algún inconveniente Pero será de arco para que salga jugando Jerez o de Gris. Con tranquilidad el capitán de Municipal. Fecha 20, la 21 se jugará el miércoles y la 22 el de mañana en 8. De la Liga Nacional de Fútbol, la salida que tiene ahí Macuca. Pelota larga, la tira ahora por el costado a la derecha. Se viene la propia salida, ahí está Franco. Sigue Franco, la conducción intentaba conectar con Velázquez, se va por un costado, será saque de manos que favorece el Rojo. La tiene Rudy que tira pelota por el otro costado, se va a conectar con Alas, amortigua el Chero que tira pelota ahora al segundo palo. Por arriba intentaba, pero el balón se va a perder, de Pechito la deja ahí pegada a la línea, ya toca ahora para Sequenas, mejor para Rudy. Macuca, atrás está Hernández de Zurda, tira pelota larga, ¡ah, demasiado larga. ...y será de arco... ...proyectándose barrientos... ...Gio... ...más o menos aprox el ingreso hoy en el Estadio del Trébol... ...yo digo que... ...pasamos un poquito de los... Eh, ...unos 1.300 aficionados... ...si no estoy mal, 2.800 son los boletos que... ...puso a la venta municipal, pero... Pues eh, sí, para mí es un, eh, un buen ingreso, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que pues también eh, vienen ingresando todavía aficionados, a pesar de que vamos por 10 minutos de esta primera parte. Balón ahora por el, la salida, le tiran larga, llega para cortar. Se pierde entonces, intentaba llegar a Azurdia. Este es Sergio Azurdia, número 72, uno de los dos centrales del equipo. De Iztapa, ahí la deja Rotondi, abren ahora por el costado a la izquierda, se viene en posición de wing, va a meter el centro, corta de cabeza, estaba de vuelta Zurdia, la pelota ya, la amortigua con buena técnica, José Andy, la deja hacia atrás donde estaba Portillo, Macuca, ya en campo de Iztapa, la tiene Macuca, se viene el Yoruba que tira centro, el cabezazo desviado, intentaba meterle la frente ahí en medio de los dos, la primera que toca finalmente Rotondi, Jorge. Sí, señor, buscando emparejar nuevamente el liderato de goleo, pero sobre todo aportándole a Municipal esa anotación que ha estado buscando después del minuto uno. El equipo Escarlata con dominio, con llegada, con intención, pero todavía sin conseguir el tanto que le dé la tranquilidad y la serenidad para empezar a hacer su mejor fútbol. Hay que recordar que esta jornada número 20 concluye hasta mañana, Día Internacional de Trabajo. Ya le doy detalles. Ahí se viene Chuk, mete el centro Chuk. Porras parecía que se encontraba con el balón dentro del área de Municipal, aquí con falta. Le hizo falta a su ex compañero, hay que recordar de que el eh, torneo anterior estuvo en Municipal, Porras. Sí. Llegó procedente de Santa Lucía. Y antes de Santa, Antigua. Antigua. La jornada número 20, aparte del resultado de 8 a 1, el escándalo que se hizo en Santa Lucía con Somalguapa, con los Lucianos derrotando a la nueva. En este momento juegan Municipal Iztapa, este duelo y además el Pecho Amarillo, Guastatoya está recibiendo a Campo Camposeco, dos equipos que intentan clasificarse a Solola que le conviene, porque nos lo preguntaba Marito Guzmán, qué es lo que le hace falta al cuadro de los murciélagos, pues ganar mañana, que recibe a las 11 de la mañana al Deportivo Malacateco. La jornada de hoy se complementa con el Antigua Comunicación a las 19 horas y mañana a también recibe a las 12 del mediodía al cuadro de Cobán Imperial. Sololá tiene esta localía, el miércoles va de visita y termina el próximo domingo a las 11 de la mañana recibiendo al cuadro de la Nueva Concepción. Pero más allá de eso, el cuadro Teco necesita ganar sus tres partidos y esperar combinación de resultados para salvarse. Las últimas dos visitas de Istapa aquí al Trebo han sido empates 2 a 2 y 0 a 0. Aquí tratan de meter pelota por izquierda, por abajo, intenta llegar, el balón ahora le queda a Jerez. Así que las últimas dos visitas, el último resultado fue el 14 de agosto, 2 a 2, doblete del flaco Martínez y de Iztapa el Checa Hernández y Camiani. Por cierto, Giovanni hoy no está Camiani, no logró estar al 100% físicamente, ¿verdad? Sí, es uno de los que seguramente Robert será pues una baja considerable no por lo que aporta y por la experiencia jugó acá en Municipal. Incluso lleva cuatro goles, es uno de los goleadores del torneo, así que, pues sí, sin duda será una baja considerable para la gente que dirige ahí para. La pelota dentro del área va a intentar, está Municipal, prefiere abrir, ahora sí el centro, la pelota se va por un costado, será saque de manos. Ahí se está metiendo al juego Franco, que también está sumando minutos para la regla de la edad limitada. Los cuatro goles que habla Giovanni. En 15 partidos de Camiani. Aquí se mete al área, se viene Municipal por abajo. ¡Oh! La invitación no llegó a tiempo le quedó adelante a Ruiz y es otra llegada más en 15 minutos, 0 a 0 en el trebol, le faltó reacción a Andy Qué gran jugada, se armó por el costado de la derecha municipal, no solamente por la llegada que tiene Macuca, sino que además la triangulación encontraron el espacio, les dieron la libertad de hacer el toca y va y al final de cuentas el centro preciso, formal como debía ser, porque si lo tiraba un poquito más atrás, era la saga del equipo de Iztapa la que podía despejar era el exacto lugar a donde debía ir sin embargo le faltó reacción a Andy para poder poner solamente la pierna y con eso tratar de empujarla para conseguir el primero la escarlata sigue llegando ya con esta se cuentan en seis las llegadas del equipo de Municipal ahí estaba Smith el pico hacia atrás intenta, pelota que llegaba dividida toca ahora para Pedro Julio, ahí está Samayoa, surgido en la entraña de Municipal, tira pelota larga para Chup, pero se va por un costado no logró conectar con David Samayoa que es el capitán y ya se ha afianzado ahí en el proyecto de Iztapa de la generación de Contreras en el caso de Samayoa 36 años este es el partido 20, o sea ha estado en todas las fechas, aquí tratan de tocar, está Rotondi lo tiene enfrente, al marcador le va a quedar Rotondi le roban la pelota y ahora la tiene Russell, Manfred la deja en la salida que busca el cuadro de Iztapa intentaba acá salir se molesta el Checa y ahí está Cardoso hoy con el peto Balón hacia atrás, la tiene Foglia, juega con su arquero, Tatuaca, despeja de zurda, Tatuaca, pelota al otro lado, corta de cabeza, la deja Foglia en la salida para Salazar. Porras, Checa, se viene la opción de Russell, Russell trataba de abrir con Smith, le roba Andy en el medio, está en el mano a mano con Russell, le gana la partida Manfred, y toca en cortito, donde ya viene esa mayoa. Qué picardía la de manfred ¿no? Eh, porque sí lo toma del hombro, pero lo hace de una manera en que el árbitro no se logra percatar. El asistente de aquel lado venía lejos de la jugada, porque él ya había arrancado a una potencial centro por parte del cuadro de los peces Vela. No alcanzó a Andy Ruiz que nuevamente se roba un balón en el medio terreno de juego, que nuevamente empieza a ser el armador para el equipo de Municipal otro partido en, el, en la misma hora. Guasta Toya está empatando a cero con Shela. Con estos resultados, a la todavía falta de varios partidos. Luego les cuento porque parecía que se venía aquí. Pelota en la propia salida que busca. Iztapa en el medio. Porras prefiere. Ahí le tiran pelota para ganar la espalda. Se viene Porras. Ahí estaba, se viene sigue en la conducción dentro del área de Municipal la deja hacia atrás de Zurda, no logra pegarle le va a quedar ahora abajo y Cristian la tuvo de Zurda, le pegó pero se fue a un costado del palo izquierdo de Jerez. Primero hay que decir una escapada buena por parte esta era la que le decía, si sí era falta de Russell, sin embargo el árbitro no se percata por la manera como la ejecuta y que el asistente estaba muy atrasado. Luego el equipo de Iztapa logra armar una jugada más por error de la salida de municipal que por virtud propia, sin embargo le queda bien y cuando checa recibe el balón lo hace de sorpresa parecía que se venía el remate mucho antes, incluso pudo haber sido el Ángel Porras no se anima, buscó el espacio, insistió en el espacio cuando se dio cuenta que Municipal ya se replegaba, prefiere la diagonal retrasada no le pega bien Jordan y entonces se la deja, pero fue un guantazo realmente lo de Smith para dejársela a Checa que le da de sorpresa con la pierna izquierda, la cruzaba con la intención de alejarla de Jerez, pero se le va demasiado largo, dos intentonas lleva Iztapa apenas en casi 20 minutos pero las dos con mucho peligro se viene ahora municipal, aferrita del área de estapa, abren por el costado de la derecha, se viene la opción que tiene Velázquez asistir la pelota y con un grito ahuyenta totalmente el peligro ahí vemos en pantalla a José Eduardo Salazar número 5 para el lateral por izquierda 20 minutos de juego a través de Tele 11, Chapín TV Radio Sonora el DirecTV más del 429 el grupo Alba Visión porque con nosotros el fútbol, Jorge. Llega más el Deportivo Iztapa, se tuvo que armar con seis hombres cuando pierde la posesión de balón ahí en el fondo, no aguantó esa andanada que le hizo el equipo de Municipal, la presión alta que le ejerció el equipo Escarlata, provocando el error, tomando la pelota en salida de los Peces Vela, que han tenido que recurrir a dos jugadas sorpresa la primera de ellas arrancando el partido precisamente antes de que, de que se cumpliera el primer minuto de juego y la segunda en la jugada anterior en donde el mismo Ángel Porras se robó un balón en salida de Municipal y los agarró mal parados, aparte de eso ha sido un dominio absoluto por parte del Escarlata en casi 21 minutos bajó el ritmo del partido vamos a ver cómo le comienza a meter acelerador hernández que tiró pelota perdida y se va a tomar su tiempo tatuaca para tomar el balón alguna indicación recibe ahí de Foglia Robert sí adelante Giovanni Cardoso muy, se mete mucho con eh, el mismo Sequen, con Ante Luis y con Rudy Barrientos. Esos eh, tridentes que hacen en la media cancha, que se metan con un poquito más y sobre todo en la distribución que tengan con Rotondi y con el mismo Franco. Sí, aquí la conducción, se viene Porras, abre por derecha, intentaba meter el centro, mano a mano que llega directamente, llegaba Diegues. Pero le roba la pelota y va a salir jugando y tocando Municipal en su propio campo. De zurda, parecía que tiraban pelota para Alas. Aquí la recupera. Y la tiran por arriba para que Rotondi llegue al choque. ¿Dónde estaba? A zurda, la tiene de vuelta. Se viene Municipal. Parecía buena, le va a quedar el rebote. Siempre por izquierda. Se viene Alas, va a meter el centro por arriba. Se viene la primera a las manos de Tatuaca. A las manos de Luis Tatuaca le queda ahí. Sale a dar indicaciones, Cardoso. En el desdoble que intentó el cuadro del Club Social y Deportivo Municipal. Las señas eran claras por parte del eh, director técnico del equipo Escarlata. Les decía José Saturnino, por los costados hay que desbordar pegadito a la línea para levantar el centro que más de alguien va a tener que caer. Así lo han intentado el equipo Escarlata en las últimas dos jugadas. Primero fue por derecha, no lograron eh, concretar el gol ante la falta de reacción de Andy y ahora por izquierda con una anticipación muy buena de Tatuaca. No fue de mérito del equipo equipo de municipal, la llegada estaba bien trazada, lo hacen bien levantando el centro, lo que pasa es que Tatuaca intuye bien la jugada, sale a cuidar su primer palo, hay que recordar que Tatuaca incluso ha sido de los guardametas con mayor experiencia en la Liga Nacional. Se viene, ahí estaba Eduardo, Eduardo Matías que mete el centro, ¡Oh! parecía que venía para el punto penal, pero solamente peina el balón y se va por un costado para que sea saque de manos para el cuadro de Iztap en propio campo. Se sumó al ataque Macuca y aquí la gente que alienta en la grada. Y este es Smith. Ve mano, la salida del Tico intentando en el medio campo. Pelota que se va. El saque de costado que tendrá ahora el cuadro de Iztapa. a apoyarme, Robert. Están atacando. Es un ataque en conjunto aquí. 0 a 0 en este primer tiempo, fecha 20. Tiran el balón para que venga ya en la conducción que tiene con Salazar. En cortito la tocaba para el Checa. De vuelta, será para José Eduardo. Bien aquí para conducir el balón de pierna derecha. Mete al punto penal. olor logra darse la vuelta. Le pega, pero desviado totalmente. Y una llegada más. Intentándolo ahora Jonathan Diegues. Bien en el intento, Jorge, pero desviados, sin potencia. Lo que sí te digo es que, digamos que en las dos tachas que tiene Municipal en estos 25 minutos, eh, lo mejor de Municipal ha sido su medio campo generando fútbol, tapando la salida del eh, Deportivo Iztapa pero en contra hay que decir primero la falta de eficiencia en concretar las ocho llegadas que tiene ya el cuadro Escarlata le ha faltado el gol a esa ilvanación de jugadas que ha tenido y la otra es que Iztapa en tres ocasiones ha llegado a pisar el área de Municipal y en las tres ha conseguido disparar que lo ha hecho desviado en dos de ellas y la otra fue una buena atajada de Jerez pero al final de cuentas la línea defensiva como que se está distrayendo mucho y cuando Iztapa llega sí genera peligro Bonita pared intentando acá municipal, juega por izquierda, tratan de hacer salir un poco a Iztapa, de pierna derecha mete el centro, corte de cabeza en la saga central, la mata de Pechito, tiene tiempo y espacio Andy que juega de vuelta otra vez por izquierda, Alas que levanta la vista, lo no tienen el mano a mano a Smith, de vuelta atrás para Andy, Andy depende, pero a las manos de Tatuaca intentando aquí el disparo directo. 25 minutos de juego. Y la repetición por... Sí, Andy es el que más claro tiene el partido, no, no llega con todo el bloque, no se mete entre los zagueros, que ahora son seis, le decía cada vez que Municipal recupera el balón el Deportivo Iztapa, se defiende con seis adelante de su guardameta Tatuaca y eso es lo que está aprovechando gente como Macuca, que también tiene mucha claridad del partido, porque está desbordando bien por el costado de la derecha, sumando un hombre más al ataque, haciendo la fortaleza que pide José Saturnino Cardoso, de desbordar por la banda lo mismo que está haciendo Alas por el otro costado Tratando de mantenerse pegado a la banda y salirse de la zona en donde hay tantas camisetas azul profundo. Esa es la mayor virtud del equipo de Municipal. Y el más claro, le repito, Andy Ruiz, que es el que ha encontrado el espacio para poder transitar y generar fútbol. Intenta presionar y tapa en campo de Municipal. El balón por un costado será de manos para los peces. Este es Sergio Armando Reina. El árbitro central para este partido. Este es Smith. Hacia atrás. Tocando de vuelta para el pico. En el mano a mano. Hay otra falta que favorece a Iztapa. Y ahora fue sobre Manfred Russell. La falta de Franco. Franco se está equivocando en algo, está muy pegado a Rotondi y hay que recordar que obviamente la saga del equipo del Deportivo Iztapa tiene alguna cobertura especial sobre el que hasta hace un par de horas era el goleador del torneo y que puede tener todavía la posibilidad de serlo al terminar la etapa de clasificación. Al mandarle marca a Rotondi, entonces lo que debe hacer Franco es buscar el espacio, obviamente su juventud. Eh, todavía le, le resta en ese colmillo que debe tener de saber que los mismos zagueros le van a abrir el espacio a Franco para que pueda penetrar Toquecito que viene en tres cuartos la deja pasar, habilitando se viene la opción que tiene el cuadro de Iztapa cerquita del área de Municipal abren ahora por derecha donde se viene Smith devuelve la pelota la pide Pedro Julio pero no les queda lejos el balón y el la pelota que va ahora por la salida que busca Municipal, pisando la pelota en cortito. Andy devuelve el balón y aquí otra vez en el mano a mano y el choque comienza a volverse el partido. Un poquito más peleado de lo normal. La peor parte se la lleva ahora a Sequén. Y lo que pasa es que ya el cuadro del Deportivo Iztapa está empezando a presionar un poquito más arriba, ya no le da tanta libertad municipal a que llegue a los linderos del área, pero obviamente en algún momento te pueden rebasar y la orden, me imagino yo, de Roberto León Parra, es que no lo deje pasar, Si pasa la pelota, pues cuando menos que no pase el hombre, sin caer en la violencia, pero sí en el tratar de obstruirlo. Aquí vuelve la pared Rotondi, abren ahora con Velázquez, Velázquez que tira pelota por el costado a de la derecha, intenta hacer el autopase pero no, de pierna zurda intenta salir jugando el cuadro de Iztapa, la tiene Checa y sigue en la conducción barrida que va, aquí la tiene Andy bien para recuperar y tratar de construir. Recupera y ahora va saliendo ya también Chuk. Se viene Chuk, se viene la opción de Iztapa en tres cuartos de cancha. Se va a tener confianza, pero la pelota va arriba del arco que defiende Ricardo Jerez. Ahí es lo que te digo, o sea, cuando Iztapa toma la pelota y Municipal le regala un pedacito de espacio, Iztapa concluye la jugada. En cuatro llegadas que ha tenido Iztapa han sido tres disparos, desviados los tres pero muy cerca, y la atajada de Jerez en el minuto uno así que eh, estamos viendo una defensiva de Municipal que no está tan segura ahí atrás y que le está permitiendo a Iztapa envalentonarse sigue ahora Municipal intentando casi por llegar a la primera media hora de juego en esta fecha 20 de zurda mete el centro corta Iztapa en condición defensiva y el balón se pierde por un costado, será el Chero que juega mejor ahora de manos toquecito sigue ahora intentando Municipal el balón que lo tiene Macuca el uruguayo abre por el costado a de la derecha, sigue Macuca, abre de vuelta por derecha bien parado y está para atrás, le quita el espacio a Municipal, será Sequén balón Renato y la pelota se va ahora para un tiro de esquina Dicen que los mejores jugadores son los que no, nunca, jamás y en ninguna ocasión abandonan. Pues muy atentos, porque más adelante estaremos seleccionando al mejor jugador del partido, el jugador Rexona. Recuerda, Rexona no te abandona. Tiro de esquina, córner que viene para el cuadro de Municipal. Jaime Enrique, se viene el Chero bien custodiado, de pierna zurda mete el centro, oh, por arriba tiene que cortar de cabeza y ahora la pelota se va por el otro costado Qué error estaba cometiendo Tatuaca lo salva ahí en el fondo, Jogua eh, que al final de cuentas es el que termina despejando de cabeza e intuyendo la jugada, pero Tatuaca sale, se queda a mitad de camino y da dos pasos hacia atrás lo hubieran agarrado a contrapaso a Sí, a destiempo Hacia atrás. hacia atrás, baby. Desplanificado. De reversa, mami. De pero... reversa. Ma. Qué alegre que estés conmigo, Jorge. Porque... Yo sé que extrañas a Obando, pero le mandamos saludos. Un abrazo para Oscar, Oscar Antonio. Antonio. Fue Ángel el que terminó despejando de ¿sí? ¿Vos también extrañas a Oscar, Giovanni? ¿O mejor no? lo ve todos y sí, por supuesto ahí a, a Tonito ahí lo como dice bien el profe lo miramos todos los días y si es su jefe, por supuesto que ahí que a diga. Don Oscar Antonio me llega aquí mensajito que dice renovación de dos años más en Sonora pelota por un costado será de mano la salida que busca el cuadro de municipal en propio campo casi por llegar a 33 la tiene Andy que se ha convertido en la bujía, el distribuidor de la pelota en el medio para el cuadro rojo, que está buscando el título, la 32, luego de haber logrado la 31 en diciembre del 2019, frente a Antigua. Todavía en ese momento dirigidos por Sebastián Vini, hoy técnico de Cobán. La pisa Macuca, un cortito, la toca ahí para Marlon Renato. Se viene Sequén, ahí estaba Sequén. Pelusa que toca el cortito para Rudy. Rudy abre ahora por el costado a de la derecha. Velázquez que mete de pierna. Acá por arriba. Se metía. Franco, pero le da seguridad. Tatuá y se queda con el balón. La abraza, abraza la pelota, Jorge. Porque... Como se abraza al ser amado. Como a la novia. Recién conseguidito. Todavía con cariño. Fuerte pero Eso. con cariño. Eso lo dijiste vos. Lo de fuerte. Porque abrazo fuerte, quiere decir con mucho cariño. Ah, bueno. Pelota al medio. En el 0 a 0 que tiene acá el Trebol. Las gafas puestas todavía. En la zona 3. Sigue tocando. Sé quien abren de vuelta, pero la pelota se va muy larga. Me parece que hay falta. Y se viene tiro libre, Jorge. Buena oportunidad en la pelota parada para el rojo. Nuevamente la generación de fútbol de Municipal causa daño. Eso es lo que se tiene que ocupar Municipal. Si, si están demostrando alguna debilidad en la concreción de jugadas por parte del cuadro del Deportivo Iztapa, pues entonces subir filas, quitarles el balón, tratar de presionarlos y forzar al error o a la falta. Aquí es Rudy Barrientos el que la termina consiguiendo y pone de frente a Municipal. A ver si a través de la táctica fija consigue lo que enfrenta fútbol en llegada no ha podido conseguir hasta el momento a través del hashtag rojos 2022 en San Martín Gilotepeque viendo a los rojos nos dice Magalí Oscal en ruta San Juan Zacatepeque es Penedo Sebas Mariana Elizabeth García y Julio Morales todos ¡Pablo! en sintonía de Tele11 se viene táctica fija para municipal también un abrazo para Joshua y Danielita Torto abrazo para toda la gente que está en sintonía en tele 11 y en chapín tv el mejor sitio digital recuerde con un clic ingresa a deportes noticias lo viral se viene municipal no se ponen de acuerdo finalmente sí la mete me parece que perdieron un segundo y aquí la pelota ahora se va hacia atrás donde está andy Ahí estaba ruiz pelota que va directamente hacia atrás la toca para Alas, de vuelta, habilitando Municipal. La tiene de vuelta el Chero. Se viene Alas, trata de meter la pelota por abajo, pero recupera. En tres cuartos de cancha se viene Iztapa tratando de salir. La pelota se pierde, será de manos para el cuadro rojo. 35 minutos de juego. 0 a 0. 0 a 0 en el trébol. Aquí se viene Macuca, hace el freno, la toca para Ruiz Ruf, que normalmente le decimos Andy Ruiz, ¿verdad? Eh, Al sí, es, es José sí. Andrés. Sí, pero desde pequeño Incluso él, hay que recordar que fue líder De selección sub-17 y sub-20, ya te cuento Se viene Municipal, el centro que viene al segundo palo Tiene que salir, Tatuaca, la pelota todavía está viva Se viene de vuelta, le está metiendo Presión Renato, pero viene Recupera Macuca, le entrega en cortito Para Velázquez, se viene Velázquez Uy, la está habilitando, se viene adentro del área Se viene adentro, oh, Municipal, pero la pelota Se va por un costado Parece que se le niega la posibilidad al equipo De Municipal, cuando no es la línea defensiva Son los errores individuales ...del equipo Escarlata para terminar la jugada y en esta la extraordinaria. Lo mejor de Tatuaca es esto, la, la salida que tiene cuando tiene decisión, cuando Tatuaca interpreta bien la jugada... ...tiene este tipo de salidas que le, le dan mucha energía y motivación a su línea defensiva. Sí, eh, dirigido en, en la 17, su gesto normal por Juan Manuel Funes, ¿verdad? Exactamente, eh, Andy Ruiz... Eh... Eh, cuando, cuando estuvo como sub-17 y como estuvo, cuando estuvo como sub-20, incluso llegó a ser capitán de selecciones nacionales, era un líder indiscutible, era el enganche que necesitaba en ese entonces Guatemala. De pierna derecha, aquí desviado. No sé si todavía en algún proceso de los de Tonito García. Andy no creo, no no, creo no, no, no, en ese entonces cuando Andy estaba en 17 y 20, Tonito estaba en femenina todavía. Sí, sí, sí recuerdo bien, bien el proceso de Menín. Mi sí. Con el hashtag 2022 dice que toda Antigua Guatemala está pendiente del partido, nos dice mi hermanita Mafer Vélez. Un abrazo, Rojasa. La Maffer, la Maffer. ...más roja que el Diablo de Municipal... ¡Qué flamita! Sale ahora la opción que tiene Municipal... ...pelota que viene por el costado a la derecha... ...se viene Velázquez que ha tenido un par de buenos desdobles... ...la toca hacia atrás en cortito donde estaba Marlon Renato... ...Rudy Ronaldo... ...tiran ahora por izquierda, le dan la vuelta completa... Y ahí se viene la opción Robert. que tiene el cuadro rojo. Sí, adelante Giovanni. Kervin García, Carviño, número 6 para adentro. Y se va Diegues con el número 20. Es el primer cambio que hace entonces la gente de los peces vela del Deportivo Iztapa. Macuca gracias Gio. El toquecito que viene en tres cuartos, Rudy Hacia atrás, de vuelta con Barrientos Velázquez. Prácticamente casi todo el equipo de para atrás, cerrando los espacios. Aquí Opa. intentaba y falta. Y a ver si no es para María, la primera del partido. Creo que por ahí debiera de andar porque ella se estaba escapando. Marlon Renato empezaba a tomar una diagonal que podía generarle mucho peligro al cuadro de los peces vela, por eso se tiene que cometer la falta y aquí le digo se tiene porque David Ezequiel sabe que no ha aportado mucho en ofensiva y sabe también que en defensiva ha dejado el espacio ahí por izquierda en donde le arman un rombo, un tridente, el equipo de municipal que los ha terminado dejando mal parados por eso es que Ezequiel Chuck prefiere cometer la falta antes de que se le venga la noche encima adelante Luis Giovanni la variante entonces, Kerviño con el número 6, kervin García. Y con el 20, Diegues. Para fuera el primer cambio táctico que hace entonces el estratega de los eh, peces velas del Deportivo Iztapa. Y bueno, entra un defensa, Jorge, por alguien que estaba como volante. Sí, pero, pero es un defensa ¡Oye! que también eh, puede aportar si en un momento tiene la pelota el Deportivo Iztapa. Ahora, que no le extrañe este tipo de cambios que hace Ricardo León a... Porque él, él es de este tipo de carro. La pelota abajo tenía que llegar el guardameta. Aquí llega para el despeje. Levantan las manos, pedían algo más. Con mucho peligro, pero la pelota sigue siendo para Municipal de pierna derecha por arriba. Tiene que salir ahora. Con una salida de karate la tiene Porras y el delantero que tiene que llegar a recoger pelota, le tira pelota larga Chuk, vamos a ver qué nos muestra tirado totalmente por izquierda, ya la tiene David, se viene David dentro del área, le va a quedar de pierna derecha, las manos a dos tiempos, Ricardo se queda con el balón de ida y vuelta a los últimos minutos Jorge Adolfo Primero hay que decir la destacada actuación de Tatuaca que ya pasa a ser la figura del partido por el momento, el guardameta del Deportivo Iztapa, después de aquel error en una salida de indecisión para Tatuaca, todo lo demás que ha hecho ha sido perfecto realmente para el guardameta de los Peces Vela, tapando en doble ocasión en la última jugada ofensiva de Municipal. Y lo de Chuk nos demuestra nuevamente que la saga Escarlata sí si da libertades, que cuando Iztapa toma la posesión de balón ya concluye una quinta jugada el cuadro de los Peces Vela, ahora con Chuk haciendo lo que sí sabe hacer, ser ofensivo, cortarse en diagonal y disparar al marco, que si no es por la buena ubicación de Jerez, de otra cosa estuviera vamos el partido te tiene transpirando, cambia de táctica elegí a Rexona Clinical Expert que te da hasta tres veces más protección que un antitranspirante común, descubre la máxima protección para los que viven al máximo el fútbol la salida que tiene por el otro costado toquecito ahí la tiene Iztapa en propio campo en el medio habilitando a Porras bien para pisar el balón aquí Porras la toca para el Checa la tiene Hernández ya se le proyecta a Salazar pisa la pelota el argentino toquecito en corto por izquierda para Salazar se la devuelve al Checa la pelota se va, será de manos De mano Salazar. Pelota ahora que va. Sigue Salazar. Va a dejar hacia atrás dentro del área. Parecía buena aquí. La recupera. La tiene Ruiz que toca en el centro del campo. La tiene Rotondi que se viene Rotondi en el mano a mano. Lo tiene Foggy enfrente. Sigue Eduardo Matías. El argentino se está haciendo la propia jugada. Se le está acabando el espacio, pero prefiere tocar adentro. De vuelta, se la devuelven al delantero. El goleador de Municipal intentaba de pierna derecha. Choca en la defensa. El rebote le queda a Andy, que prueba ahora. Otra vez en el choque. Casi 43 minutos de juego. El toquecito que será ahora para Hernández. Ahí en la salida que intentaba, se la devuelven al Checa. Pasa bastante la pelota ahora por el argentino. Sigue ahora en la vuelta que tiene... Tira pelota larga, demasiado larga. Vamos a ver si le da tiempo y espacio y velocidad. Pero no, se fue hasta allá. Y el balón se perdió y será de manos. Querviño que ahora está saliendo por ese costado. pareciera que está delantito de Smith en la misma posición de Diegues, tal como lo decías, Jorge. Sí, eh, era lo que te, te platicaba, él tiene esas características incluso en otros equipos de la Liga Nacional y en una ocasión en una convocatoria que tuvo con Amarini con Selección Nacional, de esa manera lo utilizaba, más un hombre de, de lateral, eh, con muy buena salida eh, y que también tiene algún instinto para la defensiva, entonces por eso es que eh, León Parra se decide por incluirlo, para evitar que se meta tanto los dos eh, hombres que corren por los costados del equipo de Municipal, quitarles un poquito más la pelota y que también él pueda acuerpar la ofensiva. Porque otra opción era modificar su línea de atrás y jugar con tres atrás con el ingreso ah, del. Pero me parece es que, que es no que va tiene manejo? metidos a seis. Sí. Por eso es que a Chup casi no lo hemos visto ahí arriba. A Chuclo tiene sacrificado, metido como un sexto defensor porque ha llegado con demasiada gente municipal. Incluso lo de la subida constante de Estima Cuca es lo que tiene tan amarrado a este costado izquierdo del equipo de Insta. El despeje que viene de Zurda, de Tatuaca, no creo que vaya a adicionar mucho Giovanni. No a los insultos y no a la violencia Los rojos son ah, muy diferentes Según lo que dice acá Carlos Galito Sería un minuto Pero bueno, es de confirmarlo ahí Con don Armando Rena, sí, será un minuto Entonces Robert, un minuto En estos primeros 45 minutos 45 cumplidos de pierna derecha La pelota demasiado desviada No tuvo opción y aquí vemos Al cuarto referir y también Al artista Giovanni Rodas 45 cumplidos, un minutito más, con el hashtag Rojos2022, Cristian Flores, Antonio Arevalo, Kevin Johnson, Luis Carlos Morales, de diferentes partes de la República, conectados con la transmisión de esta fecha 20. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya se está yendo la clasificación. En Tiquizate Garimilian también. 0 a cero, Municipal Iztapa. Los últimos segundos de esta primera parte la tiene Macuca. Macuca trata de abrir acá, pero hay un desvío. Le da tiempo para despejar el balón. Creo que será prácticamente ya casi lo último. ¡No te termina la primera parte. Termina la primera parte, 0 a 0 en el estadio del Trébol Municipal y también el equipo de Iztapa. Ya los jugadores que se van hacia el vestuario. Al mismo tiempo se está jugando el Guastatoya Shela que también están con el 0 a 0. En dos partidos en el primer tiempo no se ha notado a diferencia del juego que arrancó la fecha con el 8 a 1 de Santa Lucía sobre Nueva Concepción. Ahí hidratándose el segundo guardameta del equipo de Istapa, las opciones de la banca y mezclados van titulares y suplentes para el equipo de Municipal, la cuarteta arbitral. Recuerde que estamos por Tele11, Chapín TV, en Radio Sonora, de todo el grupo Albavisión para llevar el fútbol nacional aquí. Para usted, para toda la familia, los amigos, en este sábado, tarde de sábado de fútbol, en este 0 a 0. Ya con sonrisas y pláticas, en esta primera parte, 0 a 0 en el trébol, Los Rojos e Iztapa. Este supone de debería haberse quitado! ¡Ah! ¡No! Me dijeron que este sería el mejor. Que los hongos no arruinen tu día. El pie de atleta se elimina utilizando el tratamiento correcto. Usa Canestén Extra, su fórmula que combina cinco ingredientes para un alivio inmediato desde la primera aplicación. ¡Canestén Extra! ¡Sí funciona! La alineación peligrosa. ¡La defensa! Con Alcacelcer, disfruta tus momentos. Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Este verano los hombres se sienten sexys. Algunos se dan un quemón. Abundan los viejos verdes. Y las mujeres se ponen celosas. En este verano ardiente sintoniza Tropicalidad 104.9. Aunque camine por la sombra y la muerte. No temeré ningún desastre. Su nombre era Muerte. Oh, Dios. Y el infierno le temía. ¡Pastor! ¿Qué? Es mamá la que ama, ¿no es así? El jinete Pálido. Sábado 30, 20 horas. l 11. Yo-Yo se vio a sí misma en el faro. Cree que no la pueden matar. Eres nuestro nieto. Su existencia prueba que tú y yo viviremos hasta el faro. ¿Entiendes qué significa? Significa que tú y yo somos invencibles. Me cortaste el cerebro. No saldrás de esta prisión. Si voy con usted, ¿se va sin peligro mi equipo? Tenemos un trato. ¿Quieres sacar a Robin de su escondite y arriesgarla? Agente de Sábado y domingo, 18 horas, Tele 11. Lentes especiales y no, oye, le debe ser difícil conseguir chicas. Tienes una batería en el oído, eso debe doler. Para algunos aquí no hay diversión. No, no sé de qué está hablando, sino grandes problemas. Las finales son el viernes. Puedo hacer que tú seas uno de ellos y te garantizo que ganarás. Las Vegas, sábados y domingos, 19 horas. Tele 11. Ahora que estamos pasando tiempo juntos, comencé a descubrir cómo era Martin en realidad. La primera vez de Mini. Martes 3:20 horas, Tele 11. Estamos de vuelta aquí a través de Tele 11 Municipal e Iztapa, jornada 20. Están empatando 0 a 0 en los primeros 45 minutos del partido, en el cual, digamos, pues hemos tenido un. Un dominio de Municipal, teniendo la pelota, jugándose en su mayoría en campo de Iztapa. Por momentos reacciona el equipo de los Peces Vela y ha tenido algunas llegadas. Aquí vemos una de las primeras de pierna derecha, fuerte pero desviado. Andy que le dejaba la pelota hacia atrás. Marlon Renato que le pegaba. Otra de las llegadas que tenía el cuadro, el cuadro rojo. Aquí de zurda intentaba... Otra vez, Alas, que es la salida que busca por izquierda. Intentaban habilitar a Rotondi, que no ha tenido, digamos, una, un mano a mano, alguna clara como para definir. En algunas se las ha buscado. Otra llegada más en el centro de Rudy. Pedían, vean esta, aquí que intentaba, un basazo desviado, que llegaba por intermedio del centro del uruguayo Macuca. Trataban de habilitar el balón ahora. Aquí bien en esta, vean, una jugada muy buena por parte del defensor que por abajo intentó pero la pelota le quedó adelante a Ruiz vemos otro ángulo de la jugada donde hace una jugada individual muy buena y aquí tiró el balón pero prácticamente dos pasos adelante de las que tuvo Iztapa pelota acá para Porras, bien para hacer el recorte luego le ida quedando hacia atrás no logra llenarla y el checa que le pega pero desviada desde del arco de Jerez, aquí de vuelta, pelota hacia atrás, le pega el Checa de Zurda y se lamenta el argentino. Salazar, de vuelta intentando ahora para Diegues, vemos acá, pelota, Diegues se da la vuelta, de pierna derecha, pero de vuelta desviada. Otra vez intentaba, era Andy, la pelota a las manos de Tatuaca, que ha estado sobrio en el arco del equipo visitante. Aquí de vuelta, otra pelota arriba, fuerte, desviada por parte de Chu, que ha sido de los jugadores importantes en la salida por izquierda. Velázquez que tiraba balón acá, otra vez con la seguridad que daba Tatuaca. De vuelta en las manos del guardameta. Aquí vemos cómo llegaba, cómo intentaba, de puño la sacaba Luis Norberto. Alas en el centro, tenía que salir... De pierna zurda el intento que por abajo llegaba. Y aquí vemos otra vez, tiro libre hacia abajo. Se rehace rápido el balón y le da tiempo a Poglia de, de tirar la pelota. Un despeje que también llevaba peligro. Como diría Miriam Hernández, huele a peligro. Aquí le pega, pero muy mal. Bien para darse la vuelta, pero luego cuando ya le pega, digamos, con la punta y no como, como quería... El argentino Hernández decía entonces Reina que ya nomás terminaba la primera parte con el 0 a 0 puesto en el Estadio del Trebo. La pausa y venimos con los numeritos. Rexona Clinical presenta la nueva generación de antitranspirantes ahora en barra sólida. Vamos a ponerlo a prueba contra un antitranspirante común. Su exclusiva tecnología brinda máxima protección contra el sudor y el mal olor. Tres veces más protección. La eficacia de Rexona Clinical también disponible en aerosol. Rexona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. Vital Fuerte presenta los imparables Trabajadores que se llenan a diario Con la fuerza y salud de Vital Fuerte Reina Paz Corre tranquila en cualquier clima Porque sus defensas las tiene hasta arriba Máximo mil fuerzas Martínez Sube, baja, carga y descarga Siempre al máximo y con energía Toma Vital Fuerte El multivitamínico que te llena de fuerza, salud y energía Ayudándote a fortalecer tus defensas Ponete fuerte tomando Vital Fuerte esta semana en Alba Cinema ¿Cómo te llamaré? ¿Qué te parece King? <risa> Lo llevaremos a su hogar En dos meses tendrá el doble de su tamaño Y peso ¡Sinor! Consulta horarios en nuestras redes sociales Y compra tus boletos en www.albacinema.com.gt O búscanos en redes sociales Como Alba Cinema GT Alba Cinema, tus cines de confianza. Los héroes, 39 días, los villanos. Un final inesperado y muy cerca del millón de dólares. Por última vez la inmunidad está disponible. Nunca tuve collar de inmunidad. Nunca estuve segura, debía cuidar de mí misma. Survivor, héroes contra villanos. Lunes a viernes, 14 horas Tele 11 Bienvenidos a Vietnam, síganme Pienso que cometí un grave error al venir aquí Una batalla con muchos enemigos Incluyendo el miedo, el cansancio y sus propios temores Esto está lleno de trampas El infierno es lo imposible de la razón Así es como se lindo? siente este lugar Platum Domingo 1, 20 horas, Tele 11. Bueno, un partido en donde Municipal ha dominado al cuadro del Deportivo Iztapa, pero digamos que las llegadas de Iztapa también han generado mucho peligro porque se les ha permitido disparar. No han tenido la efectividad de disparar directamente al marco y eso lo vemos reflejado en la estadística en donde en disparos a gol, el equipo de Municipal, a pesar del dominio, que ha sido abrumador, tiene solamente cuatro disparos a gol, mientras que Iztapa teniendo menos el balón, tiene dos disparos a gol, en tiros de esquina, tres para los escarlatas, uno para los peces vela, no han existido fuera de lugar, en faltas tres de municipal, ocho del equipo del eh, Deportivo Iztapa, en tarjetas amarillas no la hay, tampoco rojas posesión de balón, incluso todavía me parece eh, corto lo del equipo de municipal, esto porque ha tenido mayor posibilidad de transitar con el balón, pero no siempre terminan la jugada, esta es eh, la jornada 20, así se está disputando a mitad de camino, Santa Lucía, Cozuma, el Guapo la goleada del torneo hasta el momento 8 a 1 sobre la nueva Concepción lo que clava a los Lucianos dentro de los 8 mejores y le da la despedida o empieza a despedir al cuadro de la nueva Municipal e Iztapa empatan a cero a mitad de camino, mientras que también Guastatoya está enfrentando al Chelacúmero Campo Seco, allá en el centro oriente del país en donde los Pecho Amarillo están empatando a cero también con el equipo Super Chivo, hoy se complementa la jornada con el Antigua Comunicaciones y para mañana Sololá recibe a Malacateco y achuapa recibe al cuadro de Comunicaciones Imperial. No, Huasta está jugando ahora. Estamos en el medio tiempo con el marcador 0 a 0. Vamos a ir a la pausa y volveremos ya con el eh, complemento de este partido municipal empata 0 con los peces vela del Deportivo Iztapa. ¡Dale escape! ¡Dale escape! ¡Dale! ¡Dale escape! Este verano, dale escape a la rutina y dale like a los amigos que vas a conocer y a TikTok ilimitado. Dale like a la velocidad para lo que quieras ver y compartir en tus redes ilimitadas. Dale like a las llamadas nacionales y a Estados Unidos de tus superpads desde 15 quetzales. ¡Activalos en puntos de venta! En este verano, dale like a todo lo que te gusta con el internet más rápido. ¡Claro que sí!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 Disfruta de lo exótico, lo exclusivo, lo fresco, lo variado para llevar y servicio a domicilio. Directo a tu casa, a tu trabajo o a donde quieras. No te quedes con el antojo y disfruta de los sushis más frescos y deliciosos con una explosión de sabores. Solamente con Tepan Jackie. Llámanos al PBX 2231 2231 o al WhatsApp 3089 4804. Es el juego más esperado y será en Madrid. El conjunto de Ancelotti buscará la remontada ante los ciudadanos de Pep Guardiola. Es la UEFA Champions League. Semifinal vuelta Real Madrid ante Manchester City. Miércoles 4 de mayo, 13 horas por Canal 3. Este juego es presentado por Heineken y Expedia, patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League. Los hombres están dispuestos a ir a la guerra. Eras uno de nosotros. Éramos equipo. Éramos una familia. Juntos tienen que librar una batalla. Ella guarda un peligroso secreto. ¡Ah! ¡Ah! ¡La tengo! Oh, no sé de qué está hablando. No sé qué quiere de mí. Juro que no lo sé. Es un código. El Código del Miedo. Lunes 2:20 horas. Tele 11. El equipo de Municipal es el más urgido en retornar al terreno de juego. Todo parece indicar que no va a tener variantes el cuadro escarlata, mientras que eh, Roberto León Parra ya experimentó la primera, hizo salir a Diegues. No pasa por el gusto. Ah, bueno, sí se viene la variante. Caballo para adentro, ¿verdad, Gio? Adelante. Sí, profesor. Ese es de esa manera y ese Velázquez es el quien se va. ...para la gente de municipal... ...y entra José Morales con CUA... ...luego de su pase por selección... ...muy concentrado aquí... ...ya le da su papeleta al, al profesor Carlos Galindo... Ya va entonces el número 16 para adentro... ...el caballo Morales... ...y se va Velázquez... ...para la gente de municipal... ...el, el Deportivo Iztapa con eh, la variante... no ...que se dio lo de Kervin García... ...José García, Elvis Zamora... Néstor Grajeda, lo de Cristian Guerra, lo de Freddy López y lo de Julián Priego. Municipal con lo de Sicán Martínez, Chema Rosales, Carlos Gallardo Altán y, e Isijara. Son los que esperan turno para la gente del cuadro Carmesí. A ver si no en un momento se viene Isijara. Eh, hay que recordar que es un hombre que tiene desborde y que le gusta el regate en corto. Muy similar a lo de Pedrito Altán. Pudieran ser dos alternativas para José Saturnino Cardoso si sí se le llega a complicar. Eh, se le complica porque Iztapa baja mucha gente, porque se cubre bien las espaldas y porque es tácticamente muy disciplinado el equipo de los Peces Vela. Eso es lo que le ha complicado al equipo de Municipal, aparte de, eh, de que en los cierres de la jugada no ha estado puntual y preciso el cuadro Escarlata. Pero de que ha generado, ha generado suficientes jugadas. Dice don Armando Reina que nos iniciamos en los segundos 45 minutos. Las definiciones que se vienen en esta jornada 20 también ahí en Guastatoya, Roberto García. Así es, eh, Jorge, arranca el segundo tiempo, también allá 0 a 0 en los tres partidos que tendrán acción en este horario, luego algunos otros por la tarde-noche y mañana el cierre de la fecha 20 del clausura 2022 aquí a través de Tele11 del grupo Alba Visión. Este es José Andri Ruiz. Un problema con Porras, Giovanni? Sí, ese ahí... Pues el eh, goleador del cuadro de Iztapa iba a entrar a la parte médica, pero no, al final ya se pone de pie el número 9. Lo de Ángel de Porras, cuatro goles, lleva ahí entonces en eh, la institución del Deportivo Iztapa. En el caso de Porras, Ángel de Jesús Porras Cornejo, 31 años. Este es su partido, 18. De Macuca! Sigue acá Municipal, se da la vuelta, toquecito que llega directamente por parte del cuadro de estapa hacia atrás. la pide Smith hacia el otro costado, para él va bien para llegar con el balón, tiene la marca de Hernández. Le llega también, Alas tira pelota larga, vamos a ver en esta porque la deja para que Franco pelee. Hacia atrás estaba en la salida que busca también. Eh. Ahí estaba Zurdia, la pelota en la propia salida. El Checa que se da la vuelta y la toca para la opción que tiene con Smith. Mejor para Russell. Ahí estaba el Tico, de pierna derecha le tira pelota larga para Smith. Vamos a ver en este mano a mano también llega Hernández. Sigue el Tico, va a meter el centro. Nadie abajo a las manos de Jerez. A las manos de Ricardo Antonio Jerez Figueroa. Vigilancia sobre el Porras, por favor, Gio. Eh, no está bien, eh, se agacha para atarse el zapato y se toma la 100 eh, pareciera que, que no, no queda bien o al menos queda con mucho dolor de cabeza sigue municipal se viene la opción por abajo intenta, tiene que sacar defensivamente la pelota por un costado en las gafas puestas y este es Rudy Ronaldo Barrientos salida que busca el cuadro de municipal por arriba, cabezazo defensivo será tiro de esquina, córner para municipal sigue siendo más municipal dentro del terreno de juego pero sigue lastimando el cuadro del Deportivo Iztapa cada vez que llega, ustedes vieron eh, en la jugada anterior, la única que ha tenido en estos casi tres minutos el Deportivo Iztapa en el segundo tiempo, nuevamente logra levantar el centro y tiene que intervenir Jerez se viene la opción en el tiro de esquina ahí se viene Rudy va a meter el centro para Municipal segundo tiempo de pierna derecha cabezazo que va ahí llega Franco que tiene que llegar a traer el balón la teja hacia atrás va a venir de pierna sur del cambio totalmente la baja al piso se viene Rudy y la pelota pasa pero nadie llega y otra vez pelota que se va por un costado algún problema con Hernández me parece Giovanni adelante Sí, efectivamente, Mike Robert García, el tobillo izquierdo, se sube las manos a, a la cara, se duele, de verdad, ahí el Checa Hernández, ya parra, dice, bueno, vamos a ver si está o no, van a entrar los bomberos en municipales para tratar de ver si lo sacan en camilla al Checa Hernández, el que se prepara es Freddy López, es el número 99, jugador que tuvo su paso por Shela, por Suchi y que Martín, una lesión sí. también lo tuvo un tanto fuera aquí de, de Deportivo Iztapa, pero ahora ya hace su trabajo precompetitivo. Va a salir el check-up, vamos a ver si se repone o no, el número 10, el futbolista argentino por parte de los Peces Vela. Vamos a ver entonces cómo va la evolución. Ya se hidrató y me parece que va para adelante para adentro. Así que no hay ningún problema. Se viene el despeje de Tatuaca. De pierna zurda, fuerte. Pisa el balón hacia atrás. La tiene Ruiz la vuelta, toquecito de vuelta para Andy, se proyecta ya Moisés, ahí está Hernández va a prender de zurda pega la pelota en Azurdia le queda alas, el rebote la mete directamente por arriba, la baja balón ahora en la salida que busca de cabeza se mete porras unos metros atrás, la tiene Macuca está Steel, la toca por el costado a la derecha, Morales que mete centro por arriba, Tatuaca Ahí se queda con el balón, ya nos muestran nuestros compañeros a Hernández, ya normal en la cancha, recuperado. ¿Se avisó algún cambio, Gio? Al menos en el municipal, no, la banca hace trabajo al precompetitivo. En Iztapa sí, lo de Freddy López que te mencionaba, y ahora se suma Julián de Jesús Priego. Ahí venían las variantes para el Deportivo Iztapa el balón que llega directamente ahora por derecha se viene Morales con Cuá. lo deja hacia atrás, toquecito templado intentaba, se tiraba Franco por si la pelota llegaba abren ahora de vuelta por el costado de la izquierda en posición de extremo ahí la deja directamente parecía buena, le va a quedar la pelota abajo pedían falta pero no Será de arco de vuelta para Tatuaca en el mano a mano que tiene Russell con Ruiz. Uno se imagina que en Camerinos, en el entretiempo, llega José Saturnino Cardoso con ese colmillo que tiene, con esa enseñanza que él dijo le iba a trasladar a los jugadores juveniles del equipo de Municipal de las divisiones inferiores. Y, y le habló a Franco y le dijo, mira, no te pegues tanto con Rotondi, sepárate un poquito más. Y ahora Franco ya se separa de Rotondi, ya no está tan cerca de él, sino que aprovecha el espacio que la saga le está dejando. Y, y por eso es que hemos visto más apariciones de Franco en este segundo tiempo, en siete minutos, que lo que lo vimos en los últimos 20, digamos, del segundo del primer tiempo. Eh, Franco se va a ver más y va a lucir mejor mientras más lejos de Rotondi esté en el momento de, poten, de ponerse los dos como receptores, ahora cuando se le debe pegar es cuando tenga alguno de los dos la pelota para encontrar el buscar hacer una pared ahí veíamos a Cardoso y también vemos la descripción de cómo está parado Municipal con el 5-3-2 abren ahora, pelota que la tira barriento, le va a quedar a Morales la, el balón todavía lo recupera casi sobre la línea, tiene la marca por arriba, intenta buscar Municipal en, eh, el balón que le va quedando directamente acá Milciades que abre el paraguayo y se suma para que le venga al centro. Va a buscar el juego aéreo. Ya se mostró. Abre por el costado a la derecha. Se viene el centro. Por abajo, media altura. Tatuaca. Se queda Tatuaca de vuelta con el balón. Con el hashtag Rojos 2022. Marlon Archila y Mario Tello preguntan el próximo juego de los rojos. Al igual que Oscar en el kilómetro 11 del Atlántico el próximo juego será contra la Antigua aquí mismo en el en el próximo miércoles así es así que la Antigua recibe a comunicaciones y visita municipal a las 3 de la tarde del miércoles 4 de mayo y termina municipal de visita lo hace frente al cuadro de Achuapa ahí están las últimas jornadas del torneo de liga clausura 2022 ya les diremos también los juegos de Iztapa Uno nos los preguntan también Se viene de pierna derecha, intentaba Aquí el balón en este 0 a 0 Balón abajo, sin ningún problema para que se recueste, querés Daniel Vázquez ahí nos dice junto a su mami a través de Tele 11 pegado en Misco. Cuando vemos a Ricardo León, los últimos juegos de Iztapa Jorge sí, se a Chuapa. Uno de local y uno de visita. Reciben a Chuapa el próximo miércoles a las 11 de la mañana y terminan de visita. Frente al cuadro de Santa Lucía, Kotsuma El Guapa, el domingo 8, también a las 11 de la mañana. Este duelo, Santa Lucía-Estapa, va a determinar exactamente las últimas posiciones de clasificación. Se viene por arriba, intentaba municipal, pero la pelota se pierde. Por cierto, chela si no gana hoy, que sigue empatando contra Guasatoya prácticamente le está diciendo adiós a la clasificación. Así ya. es, así es, y se viene otra vez el infierno ahí en Quetzaltenango, la gente ya estaba más tranquila con los últimos resultados, pero vuelve a estar Sheila en riesgo, y obviamente es un equipo que no está para, para estar peleando clasificaciones, sino está para estar peleando los primeros lugares por inversión, por historia, por arraigo y por la afición, pero no le ha ido bien en este, en este torneo, ...y hay que recordar que se le dio un plazo perentorio al cuerpo técnico anterior... ...que no terminó cumpliendo y eso es lo que ha provocado también el desencanto con la afición quetzalteca. Me indican que sí o sí no sigue Rubiroso. No, ya está sentenciado, aunque clasifique Sí, pase lo que pase. Aquí sigue en el toquecito, intenta por abajo el balón que lo tiene, recupera defensivamente municipal la pide Franco que se abre aquí ya no se lograron entender y recupera Zurdia, ahora sí llega Franco para quedarse con el balón este es José Daniel, porque también está Jonathan, que es el otro Franco que no son familiares intentaba Russell va con todo en la barrida Sequen Manfred Russell jugador de antigua comunicaciones Manos en la salida ya ha dado indicaciones Fuertemente Cardoso Mejor llegará Moisés ¡Epa! ¡Vaya! El que bien estudia nunca olvida ¿va? Ah, claro sí. De los más grandes delanteros Del fútbol mexicano jugadorazo, Carlos. Y ahí es lo que debe aprovechar lo que te decía de Franco, que obviamente tiene unas condiciones impresionantes. De este muchacho, aprenderle a la experiencia que le puede dar su, su técnico actual. que además le tiene mucha confianza. Sí, según si me en los entrenos se le acepta mucho Franco, el mismo Flaco Martínez. Sobre todo aquellos jugadores que, que tienen la demarcación, si no igual, pues similar a la de él, que siempre fue un 9-9 de área de zurda el despeje de Tatuaca aquí llegaba de Pechito la bajaba Pedrito Zamayoa, de vuelta intentaba jugar de tico a tico pero la pelota la tiene y la pisa ya el paraguayo Portillo Milciades que toca en cortito la salida ahora por el costado a la derecha le devuelven el balón sigue tocando a ras de césped en el medio del campo, la revolución que no sube del todo. Sigue Municipal intentando. La velocidad del juego todavía no logra subir casi en 60 minutos de juego. Mérito de Iztapa, le quitó ritmo a Municipal. Sigue tocando Municipal en el medio. Imagínate para que el Ibero esté en posición de volante central. Y es lo que quiere hacer eh, León Parra, eh, meterle más gente en el medio campo. Por eso es que Freddy López, así como Juliancito Priego, ya están en zona de transición. Porque ellos también van a poblar el medio campo y con eso quitarle ritmo y quitarle un poquito la pelota municipal. Cerrarle espacios en la media cancha. Prácticamente lo espera. Sí. Casi todos dentro del área o afuera. Y a los rojos se les Gol están de empezando. Wasta, a Adelante, Gio. Gol de Guasta. Gol de Guasta, el Andín es el que pone a ganar al cuadro del Pecho Amarillo. Ahora vendrá Cartulina a María. Ah, bueno, sí es para Parra, ¿no? Ya no estaba conforme el técnico del Deportivo Iztapa por algunas marcaciones de, de Armando Reina. Y ahí Carlos Galino, pues, le da... Le dice Armando pues en lo que ha dicho Parra, entonces Cartulina Amarilla para la estratega del cuadro del Deportivo Iztapa. El despeje que llegaba. Por cierto, un dato curioso. había que hablábamos hace un ratito de Shela que ya pierde, lamentablemente para los superchivos, Rubirosa acumuló a Así, sí. sí. Imagínate. Cosa que no es común. Que un técnico llegue a acumular. De por sí dirigir allá en Shela es, eh, es complicado, ¿no? Es, eh, eh, eh, sí, acá, acá acá fue donde tuvo algún tipo de incidente. Te, te decía, mucho esa consecuencia de que dirigir en Shela es complicado, sí. La, la afición está muy metida con el equipo, muestran todo su apoyo, pero también es una afición muy crítica y que exige resultados, sí. entonces eh, las presiones obviamente lo han tenido ahí al, al borde del despido y eso lo desahoga muchas veces con actitudes dentro de la cancha, algunas merecidas las amarillas, otras quizás no tanto, pero se las ha ganado de cuentas provocando. y sí, Pedro nos recuerda acá precisamente un buen dato cuando el programa Mario Escobar, que él incluso estaba fuera de la cancha, no podía dirigir, estaba suspendido. Aquí la tiene Macuca que la toca para Andy, toquecito será para Morales, el caballo que mete pelota a las manos de Tatuaca, ningún problema para quedarse con el balón, el guardameta, y aquí vemos el porqué de la tarjeta. Sí, eh, al auxiliar, pero también, también, sí, el auxiliar es el que, el que pasa al Chío, pasa al norte. Este es otro técnico que también tiene su estilo muy particular, ¿no? Eso de los cambios, poquito antes de empezar, el, eh, eh, que, poquito antes de irnos al descanso, o poquito después de haber empezado el segundo tiempo, son muy peculiares. en eh, Roberto León Parra, el eh, técnico colombiano, que también se mete mucho con sus propios jugadores. Hay, eh, digamos que su forma de tratarlos es muy exigente. Se ven los cambios. Adelante, Gio. ...se va Barrientos con el número 26... de ...Rudy Rolando... ...y entra Pedro Manuel Altán... ...con el número 8... ...ahí contenta la... ...afición del pueblo Escarlata... ...José Carlos Martínez... ...con el número 9... ...y se va Franco con el número 19... ...Franco con el 19... ...y la entrada del flaco José Carlos Martínez... ...y Cristian Guerra... ...con el número 16 entrega ya boleta para poder ingresar al rectángulo de las acciones y quien se va es Manfred Russell el costarricense son los cambios tácticos tanto de de como de Parra para ver qué tanto les puede funcionar, funcionar tácticamente en estas variantes hay jugadores que como Rexona en ninguna ocasión abandonan ¿Quiénes son los que hasta ahora han sido determinantes para su equipo? Falta mucho tiempo por jugar, así que atentos, que pronto elegiremos al jugador Rexona. Balón así en el medio. Sigue, vamos a ver qué tanto cambia el esquema, tanto para Municipal como para el equipo de Iztapa sigue intentando sacar a Iztapa el equipo de Municipal. Toquecito ahora por el costado a de la derecha. Hacia atrás. Se vendrá la opción por abajo. Intentaba, abre, pero no. Se pierde totalmente. Y será de arco. Y ahí nos muestran ya la oficial el Pedro Altán que entra por Rubio Barrientos Jorge al medio sí. directo el cambio sí. al igual que el ingreso del flaco ¿Y, ¿Y por qué lo de Altán? Se lo habíamos adelantado, que era, era un partido para el mexicano o para Pedrito, esto porque su, su estilo de fútbol es ese, el regateo con mucha gente enfrente, que es lo que está haciendo el Deportivo Iztapa, poblarle la cancha para Iztapa, está bien el resultado, el 0 a 0 eh, viene siendo si no ganancia, cuando menos el mantenerse en la lucha por, por meterse dentro de los ocho mejores, lo aleja un puntito también de esa zona del descenso en donde algún momento hace rato estuvo el cuadro de los Peces Vela y además está sacándole el resultado al equipo que no solamente es el líder, sino que además el equipo que venía embalado en el primer lugar de la tabla de posiciones y que hoy está jugando como local. Así que para Iztapa está bien el resultado, por eso le pobla mucho del medio hacia atrás y es lo que necesita el equipo de Municipal, encontrar a alguien como Pedro Altán que, que te saque algo de la manga dentro de tanta gente que está poblando ahí el sector defensivo. Se viene por abajo, Municipal intenta, parecía que llegaba la opción, pero no. El ingreso de Cristian Guerra directo por Russell será, me parece, ahí el acompañante de Samayoa. Intenta salir ahora, y está por el costado a la derecha, la deja hacia atrás, donde está precisamente Pedro Julio, Samayoa Moreno que sigue en la conducción. Ya comienza a correr también el flaco Martínez. La pisa el checa, la toca en cortito para Kervin, García de vuelta para... El Checa Hernández falta sobre Ruiz, 65 prácticamente cumplidos en el medio, le dice que tiene que ser 2 centímetros atrás. Finalmente vemos en el terreno de juego juntos Jorge, a Zekín con Altán. vamos a ver cómo se van uniendo a lo que ya está haciendo Ruiz. Sí, eh, sería una buena forma de encontrar algún eh, circuito de fútbol ofensivo para el cuadro Escarlata. Esta de, la debe aprovechar de mejor manera municipal. En la anterior táctica fija que tuvo la desperdiciaron. Ahora el árbitro les quita el madruguete a los Escarlatas. Lo había señalado y eso no lo puede ratificar el profesor Burgos. Si el árbitro señala su gorgorito, no pueden, no pueden tener la posibilidad de hacer el madruguete porque tiene que ser hasta que él lo marque el reinicio del partido y aquí se viene entonces la opción en la táctica fija para Municipal de pierna derecha se viene la opción para el cuadro de Municipal se está proyectando se Sequen al final será el Chero que mete el centro por arriba cabezazo intenta sacar ahora el balón por abajo, recupera de pierna duras la meta, se viene el primero gol. Y el defensa se puso la chumpa de nueve. El balón que llegó primero del Chero. Parecía que sacaba el peligro y tapa Y luego el balón quedaba directamente. No lo logran despejar. Y aquí no le queda más. Amacuca que vestirse de 10 y meterle una pelota en soledad absoluta y de zurda, pum, adentro municipal, lo gana 1 por 0 en el trebol. Primero hay que decir que no hay fuera de lugar, Sergio Azurdia habilitaba a Moisés. Segundo hay que decir que es un error de tirarse atrás para el cuadro del Deportivo Iztapa, incluyendo el eh, hacerlo en táctica fija. Si tenés tanta gente se pierden responsabilidades, me explico. Si estuviera la línea de cuatro tradicional de Roberto León Parra ahí parados atrás, alguno hubiera logrado despejar. El problema es que metiste tanta gente atrás que todo el mundo zafa responsabilidad. Nadie la asume, nadie despeja y entonces... Cuando metiste tanta gente atrás, también les permitiste a los jugadores escarlatas que hasta los defensores subieran Y son dos hombres de vocación defensiva los que terminan haciendo la jugada ofensiva que necesitaba Municipal. Macuca, que se había sumado y por derecha en más de una ocasión, es el que pone el centro. Y Moy, que también le dieron la libertad de sumarse porque tenía tan poca ofensiva y tapa que permite que piezas vayan para arriba para que pueda conseguir esta anotación. Que rompe con una paridad espasmosa porque el equipo de Municipal había llegado tanto, y dice el refrán, tanto va el cántaro al agua que al final de cuentas se rompe, que aquí logró romperle el equipo Escarlata en un momento preciso para ahora cambiar el esquema táctico del partido y tratar de venir a buscar ya no solamente la victoria, sino incluyendo una goleada. Adelante, Gio. Se vienen eh, cambios también, por cierto, lo celebra con todo Moisés con el técnico, con alguien ahí de la, de la banca. Eh, Smith con el 59 por parte de Iztapa para afuera. Y Julián Priego con el 21 para adentro. El Messi, Priego. Con el 21 ahí se va a poner al sector de la izquierda. Y Smith se va Pedro Julio Samayoa. El Capi con el 17 para afuera. Y la entrada de Freddy López con el 99. Le deja entonces la capitanía ahí porque se lo quita ahí Pedro Samayoa. Vamos a ver a quién se la da, ahí porque se, entonces Checa, sería claro. el nuevo capitán. Son las variantes entonces, Robert, profesor Molina y amigos televidentes. Bueno, y ahora querés cerrar la puerta cuando ya se te metieron los ladrones, ¿no? Ahora tenés que buscar un eh, poco más de ofensiva, tenés que buscar cómo evolucionar fútbol, porque perder por uno o perder por tres te da prácticamente lo mismo. Y a eso apela el equipo de Iztapá. ¡Gol! ¡Se viene el empate! ¡Gol! Vistapa cuando se estaba acomodando todo en la cancha y hablábamos de los cambios y qué podía pasar y cuando Municipal había logrado romper la paridad, los minutos no fueron largos y alguien que lo ha corrido todo como David Chuk se encuentra con el destino y pone el 1 a 1 1 a 1 a, a través de Tele 11 en un balón que parecía que no llevaba mayor peligro pero acá se encontró en Soledad también un regalo y de pierna derecha y pliego que le hace la primera asistencia en minutos nada más de estar dentro del terreno de juego uno a uno en el estadio de la zona 3, te lo pongo más dramático en segundos Priego le cambió la cara al partido pero no es una gran virtud del cuadro del Deportivo Iztapa, Chuque es de esos jugadores cumplidores, Chuque es uno de esos jugadores ese quien se ha caracterizado por el sacrificio, por la entrega, porque no da pelota por perdida, cuando lo ponen él es de vocación ofensiva, pero cuando lo ponen a defender lo hace bien el gran problema acá es que Municipal, las cinco llegadas que ha tenido Estapa, las cinco han concluido. O sea, Municipal no le puede arrebatar la pelota a su rival. En tres cuartos de cancha, no evita el centro. Todas han terminado o en disparos desviados o en atajadas de Jerez. Y esta terminó con la anotación. En el momento preciso, cuando Municipal se preparaba para ir a buscar una goleada, ahora tiene que volver nuevamente a tratar de buscar la victoria, que es lo que le sirve al cuadro de Escarlata. Adelante, Gio. Una, profesor. Pues así es el fútbol, ¿no? Esto es fútbol. Lo grita ahí con todo lo Parra. De verdad que un técnico de verdad... distinto ahí su forma de celebrar, de dirigir, de, de decir ahí las instrucciones. Solo lo grita y se va a sentar. Y Chuk pues ahí se hinca y le agradece al supremo creador. Cardoso ahora indicaciones a la, media, a la línea medular. De verdad, banca fría ahí por Municipal. Porque obviamente muy rápido ahí el empate. Ahora eh, Armando Reina pensé que iba a mostrar a Cartolina María, pero no. Entonces se eh, va a iniciar entonces ahí ya la segunda parte con... Esta falta a favor del cuadro de Municipal. Ya estaban contentos don Rigoberto Rubén Rodas y doña Yolanda López en Chimaltenango, diciendo que qué felicidad que Municipal haya encontrado el gol para ganar. Lo mismo Felber Gómez ahí en el puerto. Pero ya les empataron. Uno a uno sí. Probablemente ella llevó el mensaje ahí en redes de don Felber Gómez acerca de, de la celebración, también Luz. En las diferentes redes, recuerde con el hashtag rojos2022. Uno a uno el partido. El centro que viene. Cuando la pelota ha sido de municipal. Y aquí intenta llegar. Iztapa que está viviendo su momento. La pelota hacia atrás. Ahí está Jerez con el balón. Ningún problema para Ricardo. Pero otra vez concluye la jugada del cuadro del Deportivo Instagram. También a través del rojos 2022, Fabricio Guzmán y el buen Lucio que te mando un abrazo. Dice. Oh, el bueno y grande Lucio. Sigue aquí la pelota a ras de césped. Por cierto, Giovanni, le falta un cambio a Iztapa, pero ya no tiene ventana. De ahora luego te cuento, porque se viene Municipal, está habilitando, puede ser rotondí abajo. La pelota desviada de las manos de Tatuaca. Adelante, Gio. Sí, ya no. Sí, de hecho, ya se fueron a sentar toda la banca. Solo observando ahí los que han eh, estado ahí por eh, parte de este equipo. Y ahora Municipal, sí, todavía le quedan se, eh, quedan algunos cambios ahí para Municipal. Entonces vamos a ver cómo lo puede manejar Cardoso ya en estos eh, minutos que le quedan en esta segunda parte. En el medio del campo, también pendiente de la transición Mildred y Chitumul. ¿Podrían enfrentarse Rojos y Crema? nos pregunta. Por el momento no, porque son uno no. y dos. en este momento si clasifican así solo para una hipotética final el centro que viene por arriba le va a quedar en soledad de pierna derecha hace el recuento de zurda de abajo tatuaca tatuaca tatuaca Tatuaca le dice otra vez que no a Municipal, porque Más allá de la anotación de Ezequiel Chuc, más allá de la asistencia en segundos de haber ingresado al terreno de juego por parte de Juliancito Priego, más allá de lo que Iztapa ha hecho como bloque, Tatuaca, mención especial para el guardameta de los peces Vela, que lo ha tapado absolutamente todo cuando Municipal logra disparar al marco, ahí ha estado Tatuaca. Aquí se viene Alas, algún problema adelante entonces Giovanni me parece que Tatuaca tiene algún inconveniente sí. y se va a tardar cualquier cantidad de tiempo me parece que es, eh, es de esa manera mi estimado Mike Robert le sacaron el aire a Tatuaca aprovecha a Moisés para venir a hablar con Cardoso le dice a Moisés que se corra un poquito igual eh, que Macuca es decir, utilizar esa línea de tres poquito abierto, ¿no? El caso de Moisés, igual que el caballo Morales, no tanto defender, sino quedarse un poquito como volante, subir un poquito a las líneas, Andy Ruiz dejando el volante de contención, Sequen como el creador, Alas por izquierda, eh, Rotondi bajando un poquito y dejando como un solo punta a Martínez, es el táctico que tiene ahora municipal. El centro que llegaba. ...aquí la deja, parecía buena... ...se está acomodando al tan, ...pedía una falta... ...penal... ...penal, penal, penal, penal... ...penal a favor de Municipal... ...le llegan a discutir los de Iztapa, ...pero me parece a primera... ...a primera mano Jorge... ...que sí lo tocan al tan. ...vamos a verla, vamos a verla... ...sí, que el niño, lo que, lo que... lo. Sí, es que va sobre la pelota... El viño, ¿sí? Va sobre la pelota, pero la viveza de Altán, ¿sí? Miren. La viveza de Altán es doblar un poquito la rodilla, buscar el choque de rodilla con rodilla, su grito, el lanzarse. Yo creo que llega bien, al final de cuentas García. Llega sobre la posesión de la pelota y no sobre el jugador. Al tan muy vivo le dije en algún momento que una de las alternativas que tenía Cardoso era precisamente Pedro porque sabe hacer esto, porque sabe meterse. Si sí me queda, creo que fue muy riguroso lo del árbitro. Llega el balón primero. llega el balón y además su pierna, el, el pie en sí, no hace contacto con el jugador de, de Municipal. Es un choque de rodillas al final de cuentas, si usted lo quiere ver así. Eh, se aviva Pedrito Altán. Él vende, el árbitro compra. Ni siquiera la duda del árbitro central. La protesta de los escarlatas se dejó sentir, pero se le da la oportunidad ahora. Seguramente va a ser Rotón el que venga al para... Sí, adelante, Lillo. Sí, él es el que agarra la número 5 entonces a consolidar ahí Matías Rotondi o viene Tatuaca se acerca ahí Parra, dice será Rotondi, sí, él es el que lo va a tirar se acerca Moisés a ver qué sucede entonces, expectativa en el penal a favor del equipo de Municipal Miguel Roberto García se viene el argentino se viene la opción para ponerse arriba en el marcador otra vez, 78 minutos de juego Municipal tiene uno Iztapa tiene uno el 10 en la espalda se está hidratando, perdiendo algunos segundos. <risa> tatuaca. Vivo Tatuaca, ¿no? No lo pueden obligar a que se apure. No, hasta que él diga que, que, que ya, ya está listo. Juega con los sentimientos. Y ahora sí dice a jugar. Se viene de pierna derecha. ¡Gol! ¡Gol! Gol de Rotondi, Eduardo Matías pone el 2 a 1 en el estadio del trébol de vuelta arriba en el marcador municipal. Bueno, con la polémica entablada, obviamente para la gente de Iztapa no era penal, para la gente escarlata sí lo era, eh, a mi gusto si usted me permite, no lo era. Yo eh, veo que es Pedro Altán el que la toca, toca el balón, a pesar de que la llegada de García era directamente al esférico. El choque es de rodillas, eh, el árbitro sí lo marca y Rotondi que la sabe aprovechar muy bien su instinto goleador. Lo pone ahora a uno nada más de el que desde el mediodía es el goleador del torneo, porque le recuerdo que con esa goleada de escándalo de Santa Lucía, Hizo Isaac Acuña tres anotaciones, lo que lo catapultaron con 12 goles a ocupar el primer escaño de los goleadores. Y ahora eh, Eduardo Rotondi tiene 11, así que se pone uno abajo con dos jornadas y media, digamos, que faltan para que se concluya con esta etapa de clasificación. Giovanni, las reacciones son contrastantes en las dos bancas. ¿Alguna profesora de esa manera? Parra no, no creía que era para falta esa, ¿no? Y se lo viene a decir allí al cuarto árbitro. Pues ahora eh, lo que hace Cardoso es que va a meter al Chema Rosales. Chemita Rosales con el número 6 y se va Renato Sequén con el 31. Eso es eh, como responde. Entonces también Cardoso luego de esa anotación de, de Rotondi... ...que lo pone también como el goleador del equipo de municipal. Se viene aquí el centro buscando la reacción... Tal como fue en la primera oportunidad donde reaccionaron prácticamente de inmediato. 80 minutos de juego aquí a través de Tele11 cuando vemos en soledad absoluta a Porras en el área. Aquí ordenando Jerez en el área. Se viene el Checa detrás del balón para meterlo. La opción ofensiva en el juego aéreo... ...el argentino que viene con el centro por arriba... ...el cabezazo que será desviado atrás del arco de Municipal. Sí. Otro cambio adelante Giovanni Sebastián. obviamente <tose> Robert sí... ...luego de una lesión ¿no? y ...tanto que ha pues, dado este buen jugador... Hoy demostró que está por un buen proceso físico. La gente se lo agradece de esa manera. El pueblo escarlata que se hace presente acá en el Estadio del Trébol. Alguien nacido acá, municipal, alguien que conoce esto. ¿no? Y pues también ahí el número 31, Marlon Renato Sequén. Y el ingreso del número 6, José María El Chema Rosales. El cambio del equipo carmesí. Recuerda que con nuestros comportamientos Hacemos de esta una fiesta deportiva y no a los minutos... Aquí vemos con el despeje Así que entonces Giovanni Todavía le queda un cambio Y una ventana A Municipal Sí, aún todavía le queda Al cuadro Escarlata Hacia atrás Juegan con Tatuaca Decíamos en el primer tiempo Las últimas dos visitas de Iztapa Habían sido empates Está regresando de mantener la victoria municipal. La ganancia frente a los peces Vela. Y con la victoria de Santa Lucía todavía, ya lo decía Jorge, duelo directo en la última fecha contra Santa Lucía para la clasificación. Y también lo que pasa el miércoles. La jornada de miércoles será el preámbulo del cierre de la clasificación. Balón que va hacia atrás, ahí está Portillo. pisa el balón hacia atrás la salida que busca Municipal por el costado de la derecha intenta el cuadro rojo que ya lo gana 2 a 1 gol de penal de Rotondi que suma para la pelea por el liderato del goleo aquí llegaba la barrida que va directamente se pierde, será tiro de esquina córner que favorece a Municipal A través de Tele11, Chapin TV y Radio Sonora. Porque con nosotros, Jorge, el fútbol. Llega más, el equipo de Municipal sigue dominando, ya no quiere más sorpresas, ya cerraron filas, Ya se arma bien en el fondo el cuadro Escarlata. Línea de tres cuando tienen la posesión de balón, línea de 5 cuando la pierden. Se viene Alas con el centro por arriba, la tiene que sacar de una mano Tatuaca. A perfil cambiado, llegaba ahí cambiando, ahí está animando a los compañeros. El exjugador de la liga salvadoreña también en su paso por el hermano País. Y aquí se viene Hernández y ahora el ritmo ya lo lleva Municipal. Cómo es la vida y el fútbol y por qué los goles siguen siendo los tácticos. Porque anteriormente en el 1 a uno... Le convenía el ritmo bajo a Iztapa. Ahora, Municipal comienza a jugar con los tiempos también. Hacia atrás, la salida que buscan con pelota larga, a media altura. Le va quedando acá, intentaba llegar al choque, va con todo. Barrida por abajo, dice que juegue. Se viene Municipal, abren por el costado a la derecha. Meten el centro a media altura, la pelota se va por un costado. Será tiro de esquina que favorece el rojo. Sigue presionando el equipo de Municipal con la claridad que le da Andy en el medio terreno de juego... ...porque Andy interpretó bien la jugada, se va a ir Rotondi ahora de la cancha, ¿es así, Gio? Sí, es de esa manera, profe, se va Rotondi ahí aplaudido. mira que vas justo ahí donde está muy cerca el pueblo Escarlata y entra Isijara con el número 27... Cambio de municipal, por cierto, segundo gol de Landín, 2-0, guasta sobre Shela. Lo dejan hacia atrás, entonces ya vamos a comentar el centro que va por arriba, Tatuaca, atajadón de Luis Norberto, y la pelota se va de vuelta. Bueno, bueno. compañeros. Sí señor Llegó el momento de comunicarle a nuestra audiencia A quién elegimos hoy como el jugador Rexona del partido Y en esta ocasión será Nada más y nada menos que nuestro compañero Jorge Molina bueno, eh, por lo que aportó, por la entrega dentro del terreno de juego, por la labor de equipo que ha hecho, porque ha sido el motorcito, la bujía del equipo de municipal y por lo determinante en el partido, Andy Ruiz. Andy Ruiz entonces, lo vemos en pantalla, excelente compañero y recuerden que Rexona no, nunca, jamás y en ninguna ocasión te abandona. Ahí vemos entonces Andy Ruiz. ...el cual ha sido elegido en este 2 a 1... ...que está ganando Municipal en el Estadio del Trébol... ...toque que viene para Porras en condición de pivote... ...la deja hacia atrás... ...la salida que buscan, de vuelta para el Tico... ...la tiene ahora en la opción que busca para Priego... ...toquecito que abren por el costado de la izquierda... ...87 minutos, lo está ganando Municipal 2 a 1... ...la pelota se pierde por el otro costado... ...recuerden también que está pendiente de la Furia Azul del fútbol... ...en el 96 96.9 de cobertura nacional de Radio Cadena Sonora... ...y este es Freddy López... Figurón en Malacatán y en Suchi. Y cuando tuvo la selección el clavo Claverí, ¿te recordás? Lo tuvo en cuenta. A Freddy López. Buen jugador, el volante. Y aquí el despeje de Jerez. Balón que va tratando de ganar este Esquerviño, ex de Antigua. La pelota se va por un costado. Será saque de puerta que favorece al conjunto de Iztapa que está perdiendo. Municipal está sumando en el liderato del torneo. Comunicaciones estará jugando más tarde y podría llegar a 37 puntos. Con lo cual está asegurándose el terminar en primer lugar. La fecha 20 municipal con esta victoria. Pase lo que pase. Llegará el miércoles como líder a dos fechas de terminar la clasificación dirigidos por Cardoso. De manos Kerviño, Kervin García. Muchas personas pendientes de la transmisión a través del Rojos 2022. Como Juan Callejas, que dice que es puro rojo y que menos mal cayó el penal. Estaba sufriendo. Y la 2.0 también. Y tantas y tantas personas en las diferentes redes sociales. Se viene ahí tapa en 89 minutos de juego. Y falta, falta indica Sergio Armando. Se viene táctica fija para el cuadro de estapa. Ahí vemos a Priego. Aquí la repetición. Falta de Isijara, que ha ingresado de cambio. Ingresó directamente por Rotondi. Me parece que con el ingreso de Isijara iría al frente del ataque. Tendrá que ser el flaco. En esto último que le quede. Vamos a ver cuánto adiciona también. Se viene el, el tiro libre. ¡Qué bien el tiro libre! Dos minutos más. ¿Cuántos? Due. Dos ¿Nadie? más. Dos más. Gracias, Giovanni. Excelente. Bueno, hacen el laboratorio que dura medio año y la pelota se va por un costado. Aquí vemos excelente, Giovanni, ya con saquito puesto. Dos minutos más. 90 cumplidos! A través de Tele11 Radio Sonora y en Chapín TV... El mejor sitio digital, donde puede ver todas las noticias nacionales, internacionales, deportivas, la farándula, todo lo que se hace viral con un clic, ingresa a Chapín TV. Las transmisiones de los partidos, de los programas, segmentos, y se vienen muchas cosas más. Y este es Jesús Isijara, el mexicano. Dos minutos más. Está ganando Municipal en, el, en lo último que sabíamos. Seguía ganando 1 a 0 Guastatoya, Giovanni. 2-0, Robert. Doblete 12. de Landín. Doblete de Landín, entonces. Buena victoria para Guastatoya. y Ahí de los malos resultados que están acompañando en el final del torneo a Shela Balón en el medio. Ya nos quedan segundos nada más para culminar esta jornada sabatina pelota que viene larga vamos a ver en el mono. uy con sangre fría sale Tatuaca aquí de Pechito también la baja Rosales, abre por el costado de la derecha balón que llega directamente toquecito que va acá Andy Ruiz que la tiene, toque se viene en el desdoble por el costado de la derecha será Morales, hace la pausa Morales, el cambio que viene por arriba bien para darse la vuelta de zurda mejor acá le va a quedar directamente se pedía, parecía el tercero ahora sí de zurda ¡Ah, gol! ¡Gol! llegó llegó la guinda al pastel y el cierre con abrazo de grupo. El flaco Martínez la tuvo de zurda. Gran jugada de tres cuartos de cancha. Y aquí se dio la vuelta. Le pusieron pausa al tiempo con Altan. Abajo, abajito al palo izquierdo. De Tatuaca, 3 a 1, Municipal lo va a ganar en el trébol, Jorge. Porque... Mérito para el equipo de Municipal, mérito para el Flaco Martínez, mérito para todo lo que peleó el cuadro Escarlata. Ratifica lo que le dijimos de Pedro Altán, que podía ser el revulsivo que necesitaba el Escarlata. Termina siendo la jugada del penal y termina siendo la asistencia para el gol número 3. Esto es lo que le da la victoria al cuadro Escarlata. Gio, adelante. Sí, sin duda alguna, vaya festejo del flaco Martínez, también acá lo del pueblo de Escarlata, con esto pues finalizará este compromiso.